Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a ver cómo eh, ordenar, la, eh, en este caso, los objetos que nosotros insertamos dentro de nuestro video animado en Powtoon y también vamos a mirar un poco cómo este que trabajar con las posiciones de los elementos. Para ello vamos a estar trabajando en esta línea de tiempo, ¿sí? si nosotros hacemos correr esto acá eh, yo lo que hice fue agregar texto a agregar algunas formas en este caso eh, y si nosotros corremos entonces vamos a si se fijaron, eh, nosotros estuvimos viendo el orden en el cual estuvieron ingresando estos objetos teniendo en cuenta la línea de tiempo. En primer lugar eh, eh, apareció eh, este texto que, que nos da la bienvenida al curso de elaboración de videotutoriales. En un segundo momento aparece esto que dice Facultad de Ciencias Médicas, el segundo texto. En un tercer momento aparece este objeto ¿sí? que lo vemos acá. Nosotros lo podemos este, girar acá, no hay ningún problema con eso, y lo podemos agrandar inclusive acá eh, para ubicarlo de acuerdo al, al diseño que nosotros estemos necesitando este, realizar. Eh, estuve también eh, mirando un poco algunas de las de las opciones que tenemos acá dentro del que me parecieron muy interesantes también. Eh, algunas de las opciones que tenemos acá en, en, en, en esta herramienta que serían las herramientas especiales entonces este, acá también hay varios recursos que nosotros podemos utilizar para poder trabajar con, con nuestros videos animados entonces este, lo, lo que vamos a hacer ahora es vamos a, a buscar un poco eh, a, a algunos elementos que están dentro de, de esta herramienta para poder insertar fíjense que acá tenemos varias opciones eh, para mi ejemplo voy a tomar este personaje puedo seleccionar cualquiera de ellas ¿sí? pero para nuestro ejemplo lo voy a, a, a insertar fíjense que en este momento este personaje eh, eh, me está eh, insertando acá dentro del video ¿sí? esto yo lo puedo poner acá y hacer de que el objeto se quede detrás si ¿sí? eh, otra de las funcionalidades también que tenemos acá es que eh, si ustedes se fijan este yo tengo acá un texto pero ese texto se, se queda detrás de de esta eh, de este rectángulo en este caso entonces lo que podemos hacer es enviar este rectángulo hacia el fondo para que el texto eh, quede encima entonces eso cómo lo hacemos eh, seleccionamos el en este caso seleccionamos el objeto, ¿sí? nos vamos acá hasta la ruedita dentada y nos vamos acá en Arrange. Entonces eh, seleccionamos las opciones y le decimos que nos envíe hacia atrás. Entonces le, da, le, le enviamos al Back, ahí atrás, y esto este, hace de que ese objeto en, en particular, entonces este se quede ya ahí en, en, en ese lugar, recordemos que este nosotros también con la tecla control podemos seleccionar varios objetos del, del mismo tipo en este caso estoy seleccionando este, estos dos rectángulos acá y este podemos cambiar las propiedades en ambos a, a la vez, por ejemplo podemos cambiar el, el color ¿sí? entonces eh, son opciones ustedes vieron cómo los cambios se aplicaron a los dos porque lo seleccioné a los dos en este caso entonces si tenemos un fondo más, eh, un tanto oscuro siempre utilizar un color de texto claro para que exista un contraste también entonces eh, vamos ordenando un poco eh, las posiciones eh, de, de los objetos sí entonces mi idea un poco es la siguiente primero que aparezca bienvenidos al curso Segundo, que aparezcan juntos, eh, o sea, segundo, que aparezca este, estos dos objetos juntos. Tercero, que aparezca Facultad de Ciencias Médicas. Y en el último lugar, que aparezca en este caso, el, eh, este objeto de este sí Entonces, eh, lo que voy a hacer es este, seleccionar esto acá. ¿sí? Y fíjense que eso me indica que va a aparecer en el instante eh, un segundo, ¿sí? entonces en ese tiempo y acá me indica que eso va a llegar hasta el final, ¿sí? si nosotros eh, hacemos correr esto acá entonces podemos observar en qué momento van apareciendo esos objetos, ¿sí? si yo selecciono esto acá este, veo que este objeto aparezca, aparece en el, en el minuto 2 y yo quiero que eso aparezca recién acá en, en, en, en, el, en el instante 4,5, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este objeto que, que en este momento lo, lo, lo tengo acá, entonces, este yo puedo, por ejemplo, moverlo hasta acá y, y, y darle también un, un pequeño efecto en, en, en todo caso, ¿sí? Entonces, un poco para, para ver cómo funciona esto del... del de los tiempos, ¿sí? Entonces, este, yo necesito que esto aparezca primero acá, que me tome todo el tiempo, segundo, que me aparezcan estos dos objetos, fíjense que esto aparece recién en el minuto 3, entonces eso voy a llevarlo hasta el minuto, hasta, perdón, hasta el segundo 2, ¿sí? Eh, también el, el texto que va encima, el texto que va encima, ¿Sí? lo que estoy seleccionando ahora eh, que, que también este, aparezca en por ejemplo un poquitito después ¿sí? ahí en 2 en y este que está acá este objeto que está acá aparezca en, en 1.5 ¿sí? un poquitito antes lo mismo este objeto que está acá que aparezca en 1.5 más o menos ahí ¿sí? eh, que este objeto también Sí, este objeto que está acá aparezca también, que los tres aparezcan en el, en el mismo momento más o menos, acá en 1,5, y que este personaje que está acá entonces aparezca en el, en el segundo 3. Entonces, en ese orden voy ordenando. Vamos a visualizar nuevamente. Aparece el texto, aparecen los objetos. Aparece el personaje y termina el ciclo. Muy importante que, eh, lo que no mencioné en el video anterior es que nosotros acá podemos en todo momento este, ponerle un, un nombre a, a nuestro video y eh, seguir guardando estos cambios acá en Save para que el, el, el sistema este no pierda ningún dato que nosotros estemos trabajando. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para ubicar las posiciones de los objetos dentro de una diapositiva. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.